Yeah! Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos un día más, ya sabéis, a este Confino Folk, este pequeño podcast que hacemos sobre la música de y en Zamora y que durante muchos días o algunas otras sesiones, mejor dicho, hemos dedicado de manera monotemática a algunas de las recopilaciones que el Consorcio de Fomento Musical de Zamora ha hecho de la colección Rasgos dedicada o bien a músicas de una zona o a determinados músicos. Y hay una, es una de esas ediciones, como estáis viendo justo aquí arriba, dedicado a la familia Pasalodos, que tocó por las zonas de Toros o Alfoz, algo de Valladolid y demás, y que poco a poco en este programa iremos conociendo y qué mejor manera que de la mano de uno de, los, de sus integrantes, de sus exponentes, de los que están por aquí todavía y que además sigue tocando... Así que lo hemos liado para que esté hoy con nosotros en la videollamada a, a Rafa, que está aquí con nosotros. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Muchas Hola. gracias, muchas gracias por, por, por dejarte estar aquí con, con nosotros. Y, y nada, empezábamos con, con esa Jota que, que yo la quise poner como introducción porque en ella podemos escuchar un poco el resumen de, del virtuosismo, tanto a la dulzaina como a la, a la caja, de lo que ha sido la, la familia Paso 2 y sigue siendo, sigue siendo. Eh, nada, sí. decía, decía aquí el disco que por cierto todavía quedan unidades por ahí de, de la colección Rasgos, que es, si no me equivoco este fue el último disco que se sacó de esa colección y todavía quedan discos, así que si alguno está interesado que se pase por el consorcio de fomento musical, que allí los, los puedan tener, que además no solo es un disco de música, sino que vemos en él unas maravillosas fotos y unas explicaciones que la verdad es que son casi una, una enciclopedia de todo lo que, lo que la familia Pasalodos ha ido haciendo durante todos estos años y que algunos de vosotros todavía seguís perpetuando eh, sí. comentábamos antes justo de la llamada que, que viene de muy atrás ¿no? todo esto de la música Sí, sí la verdad es que sí que está ahí todo bien, bien metido en el disco todo lo que fue la vida de la familia y, y ahí se ve todo muy bien cómo, cómo tocaban y cómo, cómo era todo por los pueblos y todo que la verdad es que eh, bueno, lo que decíamos eh, dice aquí este, este disco, que dice que, que la presente edición fonográfica que viene a engrosar la colección Rasgos es el fruto de la colaboración de entidades dedicadas al estudio y difusión de la cultura tradicional como la Fundación Juanquil Díaz, el Consorcio de Fomento musical Radio Nacional de España ya con tanta tradición de músicos supongo que han sido muchas no las personas que, que en todo este tiempo se han grabado, se han preguntado y, y todas esas cosas Pues la verdad es que sí eh, yo me acuerdo cuando se grabó el disco, yo era pequeñito, yo tocaba, tendría nueve años, diez, eh, y fuera a una casa, Alberto Jambrina y Pablo, y allí estuvimos grabando. Yo grabé algunas de las canciones, eh, sí, y luego Radio Nacional, eh, mucha, mucha gente se ha interesado por, por, por todo lo de la familia. Eh, bueno, de, o sea, decía el, dice el disco, ¿no? en uno de sus textos, que la familia pasa a los dos, fue una de las conservadoras durante ese tiempo en el que incluso la dulzaina estuvo casi hasta un puntito denostada, de ¿no? Y, y que tuvisteis que pasar al, a los metales y estas cosas. Pero, pero bueno, siempre ha estado presente la, la dulzaina y el redoblante en, en la vida musical de toda la familia Pasalodos. Sí, pues la verdad que sí, porque entonces eh, teníamos orquesta y, y mi padre nunca, nunca la dejó, nunca. Siempre viene a San Pedro a Zamora tocaba también en Aguilar de Campo todos los años, eh, nunca, nunca, nunca hubo un año que no fuera a algún sitio a tocar y aquellos años que fueron malos, eh, los 80, últimos de los 70, que casi la Dulzaina estaba ahí, que casi, casi, casi se perdía y nunca, nunca faltó, ¿no? Nunca faltó. Eh, hablando de la Dulzaina, que ahora si quieres hablamos un poco más de lo que es propiamente el instrumento, eh, yo creo que la mejor manera, quitando esta introducción que hicimos de esta J, de empezar la fiesta o de empezar un baile, es con la entradilla. Así que, ¿qué te parece si, si lanzamos la entradilla? Para que todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, eh, disfruten de ella y seguimos comentando. Estupendo. Bueno, escuchábamos esa, esa maravillosa interpretación de la entradilla, ¿no? Ese baile que algunos mozos atrevían a, a bailar si eran, si eran hábiles y que se hacían en honor a la a la Virgen y demás. Eh, pero bueno, eh, lo que decimos, dulzaina, instrumento principal. Eh, supongo que las dulzainas con llaves, ya es verdad que a principios del siglo XX ya empezaban a tal, pero yo no sé si recuerdas si por casa habría quizá alguna dulzaina sin llaves. Eh, no te he entendido, Mario. Ay, sí, te decía que hablábamos de, de la dulzaina, que ya a principios del siglo sí. XX eh, ya, ya tenían llaves y demás, pero que yo no sé si recuerdas si en casa por ahí habría alguna dulzaina incluso sin llaves. Sí, sí, sí. Eh, mi padre siempre tenía sin llaves, eh, luego iban metiendo la llave del si bemol eh, aguda, la llave de, de, del si bemol grave, que antes era el do, ¿no, Mario? Sí, sí, claro. La natural, lo Así es, los que veníais del saxofón y esas cosas, pues traíais el do abajo. Claro, claro. Y, y sí, y en, en casa siempre hubo dulzainas sin llaves y, y ya cuando empezaban, pues con dos llaves, con tres llaves, siempre, siempre. Uh -huh. Y bueno, claro, lo que hemos dicho, no solo dulzainas, sino otros muchos instrumentos que había en, eh, por ahí por casa y que también habéis tocado todos y es que es muy destacable que, que no solo hiciste bailes con Dulzaina, sino también con otras formaciones tipo porque esta y estas cosas. Claro, yo le decía hace poco a mi hijo, un día le digo, tú jugabas eh, de pequeño, jugabas con, ya con la play, con, con, con estas cosas, yo jugaba con un tambor que estaba en el medio, en la cocina, con un, con un acordeón, con un saxofón, con una trompeta. En mi casa siempre hubo instrumentos, siempre, siempre. Y es que esto de, de lo que decimos, el, el hacer, intentar hacer el árbol genealógico de la, de la familia de Pasalodos es irse muy atrás ¿no? con, con tu, tu, tu tío abuelo justo, que ya mandó a los hijos a estudiar a, allí a, a Villalar. Y entonces, no solo digamos que era una formación musical típica de lo que sería... ...el músico de folclore de tradición solo de oído... ...sino que también en la familia ha habido una formación musical... De, ...en diversos ámbitos. Uh, claro, en Villalar había... ...yo te cuento lo que yo, lo que yo he oído, ¿eh? Había un sacristán... Eh, ...que entonces los sacristanes, pues... ...todos sabían solfeos, sabían música... ...y tocaban el órgano en la iglesia. Y mi abuelo, mi abuelo mandaba desde Pedrosa a Villalar a mi padre, a mi tío Fermín, a que estudiaran música. Iban en bicicleta o andando todo por las tardes. Y hablando de, de, del sacristán, ¿qué te parece si escuchamos ahora el, el baile de la Virgen? Uno de esos bailes que, que se fusionan también a veces esas melodías con, con otras también de la propia tradición castellana de la dulzaina y que además vamos a ver ejecutado aquí con el triple picado de Fermín de una manera casi majestuosa. ¿Te parece que lo escuchemos y seguimos con ello? Vamos allá. ¿Qué habéis hecho para picar todos también la Duzaina? <ríe> no lo sé. Eh, la verdad es que a mi tío Fermín se le daba muy bien. Eh. Tenía un picado además bonito, era bonito, sí, se le daba muy bien. Y, y nada, es que decimos eso. El, el, al final, bueno, la práctica, no dicen que hace, que hace al maestro y, y supongo que fueran muchas, muchas horas en muchos, muchos pueblos los que, los que estuvieron tocando y, y que hicieron que. Que bueno, pues que, que fueran evolucionando en su, en su forma interpretativa hasta llegar a este punto de casi de virtuosismo. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, que la práctica te hace maestro de, llegabas a un pueblo, entonces antiguamente, como se tocaba tanto, tanto, tanto, empezaban eh, a la, a las seis de la tarde y acababa el baile a las doce de la noche. Pues fíjate, a lo mejor un dulzainero solo, con caja y bombo. Fíjate, si, si te, te haces a, al instrumento ahí, es, es que es así, claro. Uh -huh. Porque claro, eh, lo que decimos, tú has dicho bien, una dulceína, una caja y un bombo. Cuando ya luego fuisteis incorporando el resto de la familia y demás, ya pudiste ah, hacer formaciones más grandes, pero durante un tiempo era eso, dulceína, caja, bombo, eh, uno de cada uno y aguantar todo el día, sí. Es verdad, sí. Y además... A mí no, claro, Yo a mí no me tocó, pero yo, yo le oí muchas veces a mi padre, eh, salían por la mañana a lo mejor a tocar y andando a, a 20 kilómetros o a 15 y con el bombo a cuestas o, o la caja, bueno, la dulzaina pesaba poco, claro, pero al que le tocaba llevar el bombo, imagínate. Acaba de tocar y, y te vienes para casa con el bombo, acuestas otra vez. Claro, fíjate, decía, dice aquí el disco en una de estas reseñas, dice que Alejandro fue el que más empleó su vida como dulzainero y como músico y que lo habían apodado el toro porque un año en la localidad de Uruña, dice aquí el disco, eh, aguantó el más. O sea, era muy típico que, claro, para cada vez que se incorporaba una pareja al baile, se tocaba el paso doble para que nadie se quedara sin bailar. Y en este caso fue Alejandro el que agotó a los bailadores. Sí, <risa> hicieron, hicieron como una apuesta y, y les cansó a todos y quedó allí él solo tocando O sea que sí, que la verdad es que además lo que, el aguante, o sea, ahora mismo tenemos dulzainas que van con muy poco aire, las cañas Pero en aquel momento sí, yo entiendo que, claro. que el esfuerzo era, era brutal y, y claro, eran, era gente titánica, claro Sí, sí, es verdad, porque antes las dulzainas pues eran como eran Ahora las dulzainas son una maravilla y tocas con ellas muy cómodo, muy a gusto, pero entonces era lo que había, no había otra cosa. Y tocaban. Con eso tocaban. Y tocaban. Y tocaban. Claro, decimos de, de la dulzaina ahora y claro, ya no solo es, ellos fueron aprendieron. claro, entiendo que cuando fueron a aprender con el capellán, aprenderían música en general, pero no lo aprendieron dulzaina, es decir, no, no tuvieron maestro de dulzaina más que la propia familia. Eh, hubo un dulzainero que se llamaba el señor Fuso de, que era de Tordesillas y aquel señor eh, enseñó mucho a mi a mi padre y a mi tío Fermín eh, eh, creo que sabía bastante solfeo, bastante de música y ese sí era dulzainero de ahí aprendieron mucho ellos eh, mucho uh -huh. Sí, es verdad, estaba revisando aquí en el disco y efectivamente se mencionan muchos nombres entre otros también el de, el de Fuso y es ahora en las escuelas donde se ha incorporado el repertorio, o aparte del repertorio de la, de la familia 2 como eh, representante de esta saga, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el, el, el decir, oye, pues, se sigue tocando las escuelas, la gente sigue mostrando interés? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sientes tú eso, no de, de, de que al final la memoria se siga perpetuando a través de, de la enseñanza de, del instrumento? Pues fíjate, con muchísimo orgullo, porque... Eh, por, ya no solo en Zamora sino en, en muchos sitios Valladolid eh, en Palencia en, en León la, por ejemplo tú sabes bien la procesión de Pasalodos es ya eh, no sé la conoce todo el mundo y a todo el mundo gusta mucho es, bueno pues para mí es un orgullo un orgullo muy grande muy grande uh -huh. Procesión de Pasalodos que efectivamente se toca en Zamora en Valladolid en, en las procesiones de Valladolid en Zamora sí. y más y que para ilustrar a la gente que nos esté viendo, ¿qué te parece si la, si la escuchamos? Además, a dos dulzainas, y, <risa> y luego seguimos. <sí>. Venga. <risa> Sí, como, como bien dice aquí el disco, un hit para ahí, de que se escuchan en, en todos los lados esta, esta procesión. Sí. Yo creo que no hay evento eh, tradicional eh, con procesión que no se toque la, la procesión de, de Pasalodos. Dice Alberto aquí, en, en el eh, Alberto Jambrina, eh, junto con Carlos Porros, son los, los encargados de hacer los textos de, del disco. Y dice Alberto Jambrina, dice, el que escribe estas líneas conoció la procesión de Pasalodos o como ellos la llamaban el santo, en el año 63 con 24 años. Ya entonces me pareció muy interesante, dice Alberto, por la rítmica de la percusión y la propia melodía sobre la escala de do mayor y con esas características recaídas de notas de adorno ligadas. Al escuchar ahora la versión original, espero que se le perdone a este dulce dinero y profesor de música tradicional el haberla regularizado en su día en cuanto a estructura y redondeo melódico, componiendo además una segunda voz que comenzó un proceso de folclorización en el que esta procesión de los hermanos pasados es ya, en la actualidad, un hit parade eh, en los grupos de, de música. Bueno, sí, le perdonamos a Alberto, ¿no?, que la modificara un poco. Eh, la ha quedado preciosa, ha quedado preciosa. Está muy, muy, muy bonita. O sea que está perdonado, pero vamos, mil veces. Y es que es eso, que al final, eh, la... por cierto, le damos la bienvenida a la gente que nos está escribiendo por el chat, Richie, bienvenido buenas noches. Eh, pues eso, que la música va sufriendo, ¿no? También y, y en el disco también hay ejemplos de cómo Pasodobles, de, de lo que sería la, la cultura popular, de lo que sonaba en la radio y, y demás, también lo adaptó, lo adaptó la familia Pasodobles para poder hacer bailes y poder hacer actuaciones en los, en los pueblos. Claro, claro. Eh, entonces Nosotros tocábamos mucho toda la zona de lo que llamaban la hornija, eh, de toro hacia hacia Torrelobatón y toda esa zona de, de Valladolid y, y ahí se bailaba pues, pues mucho paso doble mucha mu, mucha jota mucho muchas rumbas mucho de todo y claro se fue adaptando todo como, como te iba pidiendo los pueblos y lo que íbamos viendo lo que íbamos viendo claro porque eh, bueno retomando lo que decíamos antes dulzaina, caja, bombo, acompañabais más hijos, a los padres, a los tíos y demás, pero también llegasteis a tener casi eh, orquesta, orquestilla de metales, saxofones y demás, también hicisteis actuaciones por los pueblos con esas otras formaciones, ya no solo de dulzaina, sino incorporando instrumentos del viento madera o del viento metal. Sí, claro, tuvimos orquesta, orquesta, eh, llevábamos de todo, teclado, guitarra, eh, rítmica, guitarra bajo... Batería, todo, trompetas, saxofón todo, todo, todo. Uh -huh. eh, yo toqué en orquestas también, sabrás de Zamora, en los años 90, eh, bueno, pues lo que, era, lo que era entonces la vida del músico. Y en esto también incorporabais la dulzaina, decía el disco así, pues que también se llevaba a veces la dulzaina, pues podías hacer el pasacalles y luego supongo que la orquesta, no, no sé si lo juntabais todo a veces. Mi padre siempre la llevaba, siempre. Eh, aunque tocábamos en charanga o en orquesta, él la metía con él y, y siempre había un momento para sacar la dulzaina y tocar dos canciones, tres, siempre. Y además, pues, a la gente le gustaba mucho. Quiero eh, ahora comentarte otra cosilla que estamos haciendo. Eh, estamos preparando todos los temas del disco Uh -huh. Yo tengo un hermano que toca en la banda de toro, que tiene un sobrino mío que es hijo de él, y una sobrina mía que toca el saxofón alto. Entonces, estamos haciendo todas las canciones del disco, estamos arreglando, haciendo los papeles, y los, eh, estamos sacando todas las canciones para... Y mandé a hacer una dulzaina en fa, fa natural, que ya sí. te la enseñé a ti un día, sí, eso. Y, y se hace sasso tenor, sasso alto, clarinete y dulzaina, con percusión. Uh -huh. Y todo eso, pues, estamos intentando sacar todas las canciones y a ver si las vamos preparando poco a poco. Ya tenemos alguna, ya algún día se verá algo. O sea que al final la, la saga continúa. Parece ser, parece ser. <ríe> Hay que animar a los... A los a los jóvenes, al hijo de mi hermano. Mi hermano también llevaba ya muchos años sin tocar y ahora ya está otra vez a, al 100% está. ¿Cómo, cómo o sea, quiero decir que eh, estas nuevas generaciones, evidentemente hablamos de, de gente de la familia que algo le sonará, pero ¿cómo han, han conectado con esto? ¿Cómo han percibido esta estas eh, nuevas, esas antiguas melodías, mejor dicho? ¿Las ven como algo totalmente ajeno o, o bueno, todavía tienen cierta conexión con ellas? A ver, a mi hermano le tocó tocar, pues más pequeño que yo, también las conoció, no como yo, pero sabe bastante de lo que eran las canciones. Claro, a mi sobrina y a mi sobrino ya les pilla un poco, uff, como tampoco han estado en este mundo de esta, de esta música tradicional, pero yo veo que cada ensayo que hacemos y cada día que pasa les gusta más. Y están, están deseando de, de, de volver a ensayar para volverlas a tocar. Y sí, yo creo que les gusta. Y, y bueno, pues eso es, eso está bien. Y, y alguno quizás anime. a echar O ya, ya hay alguno que ha enganchado a la dulzaina. Eh, no, no. A la dulzaina no. A la dulzaina, la tienen un poco de miedo. Bueno, bueno, habrá, que, habrá que engancharlos. Y hablando de las fiestas, ah, lo que decíamos, recorríais... Recorrieron y recorríais toda la, la comarca, Toros o alfoz ese lado de piedra lo que has dicho tú, el Valle de hornija y tal. Y, y claro, se empezaba la, la, la actuación por la mañana en la diana. ¿Qué te parece si escuchamos sí, sí. una de las dianas y, y, y nos situamos en ese momento ¿no? de, de empezar el dulzainero con, con el frío si era invierno, por la mañana despertando a todo el pueblo? Y, y... A las 7 de la mañana, la Diana Vamos a escucharla y, y nos situamos, nos hacemos la idea de que estamos allí Muy bien, vamos que llamaban Diana Floreada, ¿no? Que estaban también esas Dianas de más corte militar, como era casi esa que sonaba como el quinto levanta, que está en el número 8 del disco, y esta que es el número 5, esas, dulza, esas dianas en las que el, el dulzainero se, se recreaba en, en su interpretación. Sí, hacían el nombre lo dice, floreaban mucho, hacían mucho adorno y, y quedaban muy bonitas, sí. Claro, que, que casi o sea, ya solo escuchando esta canción, ya no solo en el repertorio se, se identificaba ¿no? al, al músico o tal, sino en la forma de, de tocar. Yo no sé si por esa zona de, de toro, en, en ese impasse entre que, que, que casi quedan solo eh, tu padre y tu tío y tal tocando hasta que ya empiezan las escuelas, eh, hubo ahí ese intermedio en el que en el que quedaron pocos dulzaineros y no muchos con, con el nivel de virtuosismo que tenían que tenían los pasalodos. Pues, pues sí, la verdad es que sí, por aquí, por esta zona, hasta que ya empezó la escuela de Zamora y todo esto, pues dulzaineros, dulzaineros, muy poquitos, muy poquitos. En la zona de Segovia sí había más, algunos en Palencia y tal, pero por aquí muy pocos. Pues pues, pues la verdad es que lo que decíamos, nos situamos en, ese, en esa hora temprana de por la mañana que empezaba el dulzainero… Y que, y que iba haciendo el baile despertando a todo el pueblo y tocando para las misas y todo eso. ¿Sabéis encontrado alguna resistencia con algún cura que nos no dejó tocar? No, entonces, entonces se llevaba mucho lo de, lo de tocar en la iglesia, eh, tocar siempre el himno nacional. Eh, los curas estaban muy... Eh, siempre querían que se tocara, siempre, siempre, siempre. Y supongo que todavía alguna gente de, de los pueblos bailaría eh, con las Jotas, que luego vamos a hacer una, un repaso de algunas de las Jotas. Pero también con ese baile de habas, habas Verdes, que en este caso no solo la gente del pueblo, sino es que también fuisteis músicos de la sección femenina. Quizá a ti eso te pillara muy pequeño, pero, pero en este caso los pasalados acompañaron también a grupos de Zamora, de Tordesillas, de Tiedra y demás... Acompañando la sección femenina con esos toques de habas verdes, con las típicas jotas de la pajera, los labradores y demás. ¿Tú llegaste a hacer algo de, con grupos de baile o ya te pilló muy, muy atrás eso? No, yo, yo era muy pequeñito, ¿no? a mí no me tocó. Eh, entonces tocaban mi padre, eh, mi hermano en el que falleció, mayor, Jesús, y una hermana que tengo aquí donde vivo yo también, en Belver de los Montes. Yo era muy pequeñito y a mí yo eso no lo, no lo viví. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, sí, sí que te contaría ¿no? las experiencias de viajar por, por... No sé si por el mundo, por, por, por España seguro, pero vamos, tenía que ser el llegar a una plaza, verse allí dulce dinero con, con miles de personas mirándote y demás. Eh, bueno, es verdad que tocar para grupos de baile tiene otra pequeña magia que no es el, el tocar para la, para la calle, pero bueno, alguna de estas historias supongo que te llegarían, ¿no? Sí, sí, sí. Me, me comentaron, fueron eh, a bastantes sitios, a Bilbao, a algunos Grupos, a, a Madrid, a... Sí, sí, claro. Llegaban una plaza, había tanta gente. Allí una dulzaina, y una caja sola con el bombo, a la tira. <ríe> eh, sí, sí me contaron, sí. Pero bueno, y algunas de esas de esas eh, melodías que se hacían con los grupos de baile, es verdad que en Zamora quizá menos, pero sí que los grupos de baile no podía faltar. Era el baile de las de las habas verdes. Eh, ¿Qué te parece si lo escuchamos y, y nos situamos en ese en ese momento de, del baile? Qué bonitas, qué bonitas. Vamos a escuchar. Maravillosas, maravillosas estas habas. ¿Qué te traen a la mente cuando las escuchas? Pues, pues muchos recuerdos. Las toqué mucho con, con mi tío Fermín. y Siempre fue una canción que me, me gustó mucho. mucho Muchos recuerdos y muchos. El poder, el poder de la música. El poder de la música. <risa> que ahora, bueno, lo que decimos, tanto tocar con ellos como ahora tú también has participado en, en las escuelas. Eh, en Percusión, en, en Dulzaina y que además actualmente no solo eh, ha sido a Zamora sino también está siendo a Valladolid y demás, eh, ¿cómo vas viendo la, la evolución de o cómo se van incorporando ¿no? esa, esa mezcla entre nuevas formas de tocar nuevas técnicas y demás, con antiguos repertorios, tú que has tenido la oportunidad de, de verlo con distintos maestros que ver y tal y de conocer el repertorio original ¿cómo, cómo vas viendo esa, esa evolución si se van mezclando bien esos conceptos y demás? Claro, a ver, eh, lo de antes me tocaban muy bien, muy bonito, pero, pero lo que hemos dicho, no tenían pues, pues el, el poder haber estudiado con, con buenos profesores y, buenos, y nosotros ahora tenemos ya la suerte de tener a, a buenos maestros, eh, aprender tanto contigo con la percusión como con Alberto y ahora también que estoy con Luis Ángel, pues claro, eh, aprendes cosas eh, muy bonitas y muy buenas con la donzaina, eh, que te hacen te hacen ver el, el, de, otra, de, de otra forma la música, pero nunca quitando la importancia que tenía lo de antes. Claro, esto es lo que yo a veces quiero destacar, que, que a veces la profesionalización del instrumento eh, termina desviando, a veces o desplazando ¿no? un poco al a lo que eran la, los toques, las formas de tocar y demás de la cultura tradicional, pero sí que ese toque, quizá ahora mismo también se están otra vez volviendo, nunca se han dejado de hacer, ¿no? Pero, pero valorando y encontrando esa mezcla, ¿no? Voy a enseñarte a tocar con una técnica que no conocías, pero vamos a seguir respetando el repertorio que ya conocíamos y darles una vuelta de tuerca, porque entiendo que, por ejemplo, con la formación que nos contabas antes, con los sobrinos y demás, le estáis dando una pequeña vuelta de tuerca, incorporando, pues bueno, eh, ideas que ellos tengan y demás. Claro, están haciendo arreglos muy bonitos, muy bonitos, que ya sabrán y que, claro, pues queda muy bonito, queda, queda muy bien. Uh -huh. Y dentro de ese repertorio que había... Hemos visto abas para grupos de baile, hemos visto dianas y tal, pero lógicamente las jotas del pueblo eran lo que también eh, manejaban y, y demás. Nos contabas, ahora en el ejemplo que vamos a ver, vamos a, a ver el manejo de las llaves, ¿no? pero nos contabas pues eso que tú recuerdas alguna docena sin llaves en casa, que supongo que sería con la que aprenderíais, con la primera que tocaríais y demás. No sé si te contaron, la, alguna vez escuchaste de ellos de Viva Voz, es decir, ah, pues sí, teníamos una dulzaina y tal, y luego lo compramos una dulcina con llaves, tal. ¿Os está en cuenta alguna vez ese momento, no, de, de, de cómo el instrumento evolucionó, avanzó y ellos lo incorporaron? O ya directamente casi siempre tuvieron dulzainas con llaves, aparte de tenerlas sin llaves atrás, pero me refiero a la hora de tocar por ahí. Eh, yo tocar, por ejemplo, a mi tío Fermín y a mi padre, siempre les, siempre les vi con, con las dulzainas con, con tres llaves, creo recordar. Eh, al final ya tío Fermín compró una de ocho llaves, pero eh, todo, toda su vida tocó con la dulzaina de... Sin, sin llaves no, con una dulzaina de tres llaves, así, que se las hacían Jonás, el, el de Simancas. Claro, también eso, en, en, la, en la construcción del instrumento, Hemos visto un cambio. Entiendo que tú tendrás por ahí las dulcinas antiguas y será cogerlas y decir, ostras, veo, veo las diferencias de, eso, de, de, de esas dulzainas antiguas con las dulzainas nuevas. Eh, no sé si notáis. Bueno, si iba a decir, no sé si notas mucha diferencia. Sí, sí la hay, hay diferencia. Pero bueno, comentabas que has hecho una dulceina en fa para afinar con ellos. Y yo no sé si, si tu familia siempre tuvieron dulzainas en fa sostenido o tuvieron alguna de las dulzainas más largas que en fa y demás. Yo no sé si yo, yo creo que sí que hizo dulzainas en, en fa y en fa sostenido. Pues fíjate, creo, creo recordar que, que había una más larga, pero luego ya siempre en la fa sostenido. Pero al, sí, había una que era más larga, que, que, que tocaba en casa mi padre con ella, pero cuando salían a tocar por ahí a los pueblos y todo, ya con las de fa sostenido. Uh -huh. Pues ¿qué te parece si hacemos ahora así un pequeño repaso de algunas de las jotas? Ya os digo que en el disco hay 20 temas, tenéis bastantes jotas, tenéis bastantes bailes sí. y demás... Eh, la primera que he seleccionado es la J de, de Pedro Pasalodos, en lo que decíamos, vamos a escuchar ya ahí el, el manejo de llaves y tal, el virtuosismo que hemos ido escuchando también atrás, pero aplicado en este caso al, al género de la J, así que vamos a, a pegarle una escucha y, y luego hacemos más repaso por más J. Si te das cuenta, en esta J, Alberto cuando transcribió esta J, claro, la tiene con si bemol y mi bemol. Y mi tío, como no tenía la llave de mi bemol, pues hacía mi natural, Claro. Claro, pero muchas, bueno, escucharemos la grabación, pero sí que es verdad que muchas veces a la falta de llaves era el propio dulzainero con, con el labio Porque y demás. Eso es, eso es. Sí, sí. ¿Este dulzainero no usa las llaves? Ya, ya, pero suena bien. Que <risa> teniendo todas las teclas del piano se pueden dar todas las notas. Aquí la, la sí, conseguirlo sin llaves. Podemos escucharlo? <risa> no solo el manejo de las llaves, sino esa precisión, lo que decimos con esos instrumentos, en los agudos yo ahora mismo no tengo aquí anotado en qué fecha se le grabó esta jota exactamente, pero vamos, jóvenes jóvenes no eran y todavía soplaban muy bien Sí, pues claro, ya eh, sí tendrían sus eh, sesenta y tantos años, a lo mejor cuando se grabó esto y sí, sí, tocaban la verdad es que tanto mi tío Fermín como mi padre eh, tenían facilidad para, para tocar y hacer agudos y, y las notas graves con mucho cuerpo. Sí, eso sí, siempre, lo tuvieron siempre. Uh -huh. El tema el tema de cañas, eh, porque ahora la claro, dulzaina hemos dicho Jonás, luego entiendo, no sé si llegaron a incorporar alguna dulzaina, yo supongo que ya no, ¿no? De Lorenzo Sancho, no sé, tú ya la tienes, pero no sé si, si, si tu padre, tu tío y tal, yo creo que de Lorenzo Sancho no sé si llegaron a pillar alguna, probablemente no. Pero las cañas, ¿cómo, ¿cómo se hacían con las cañas? Porque, claro, bueno, las harían ellos algunas, ¿no? O no sé si algún fabricante en aquel momento habría un, un mercado de cañas como hay que hay ahora. A lo primero las, las preparaban ellos. Y luego ya, como no, no tal, se las hacía Jonás también. Jonás se conoce que hacía caños, cañas y se las hacía Jonás, que luego también las vendían en... En Zamora, donde dejaba donde mi musical, me acuerdo yo de ir con mi padre a comprarlas, eran de Jonás. Uh -huh. Pues mira, no. O sea, bueno, sí, claro, Jonás, efectivamente, hizo, hizo cañas mucho tiempo. Pero claro, es. Pero es tenían, que... No sé si te das cuenta, tenían el hilo rojo. Sí, y luego hubo otras que eran morados, que hubo un y luego ya a ese hilo blanco. Sí. El hilo rojo. Claro, es que es verdad que. Por eso pregunto eso, porque ahora mismo, desde la perspectiva de, de nosotros, nuevos dulzaineros, pues el instrumento está muy bien, las cañas vienen hechas, pero claro, hay que ponerse en, en aquel momento, ¿no? En el, cómo no era, pues lo que dices tú, ven, tenían que venir a la capital, a, a Javi Musical, a por cañas. Claro, ahora nosotros elegimos el, el, el, el constructor que queremos de cañas. Antes no, antes hacía lo que había y tenían que tirar con ellas. Y siempre estaban ahí con la navaja, eh, venga y venga, venga, y... Y, ...y mojándolas con vino... ...mi padre mojaba la dulzaina con vino... ...la ponía mirando hacia el suelo... ...con la parte de, de, de abajo mirando hacia él... ...llenaba la boca de vino... ...y, y lo echaba todo por, la, por, la, por el tudel... ...pasaba por la caña... ...y toda la dulzaina llena de vino... así... ...así engrasaba la dulzaina... ...antes de empezar a tocar... Uno para mí, y otro para la dulzaina. Sí, sí, sí. Alg algún tamboril yo creo que lo contaba, ¿no? Que, que echaba la pinta de, de aguardiente, uno para mí, otro para la flauta. Pero <risa> Al final, entre, entre vapores y no sé qué, al final uno terminaba la, la jota bastante contento. Sí. Bueno, Decíamos ir a la capital, pero claro, también, eh, aunque es cierto que, que la familia se afincó en... ...en toda esa zona de, de todo y demás... ...como alfareros... ...que si te parece luego comentamos un poco ¿no? de, del oficio... ...que no fue de dulzaineros de la familia... ...pero también tuvieron que emigrar... ...y, y de ahí de, de donde estuvieron... ...por ejemplo Alejandro que estuvo en Bilbao... ...pues también se tenía alguna música... ...algunos toques y demás... Eh, ...claro, al final les tocó la emigración... ...como a todos los demás. Claro, sí... ...tuvo que marchar a Bilbao... Eh, ...entonces pues claro, los pueblos se, se quedaban sin trabajo... Y, y marchó, pero duró poco, estuvo allí, no sé, decirte, seis, siete meses, pero él ya se trajo alguna canción de las de allí, ya se la trajo para acá, y, y luego la tocó por aquí mucho, yo me acuerdo de una jota, que la, llaman, la llamamos la de los mordentes, uh -huh. eh, uh -huh. eh, que, que esa la trajo de allá, la jota vasca, y la tocó mucho por aquí, mucho. Sí, claro, la incorporó en su repertorio y demás. ¿Te parece que la escuchemos? Así a la gente le, le situamos de, de lo que hablamos. Muy bien. Vamos a escucharla. Chula es la isla, J. chula es la isla. Chula, chula. ¿Te das cuenta? Esta la tocaba mi padre. Eh, mi tío Fermín era muy, más fino, más hacía los picados muy bonitos, pero el sonido que sacaba mi padre a la dulzaina con ese cuerpo, las notas graves, esa sonoridad que le daba cuidado, ¿eh? Pero muy bonito. Uh -huh. Y además no solo... Claro, estamos hablando de la dulzaina como instrumento principal, pero claro, no era solo la dulzaina, también la acompañaba la percusión y el bombo. Y, y no solo ha habido buenos dulzaineros dentro de la familia, sino también buenos percusionistas. Tú mismo, que has estado a la batería y que has estado con los grupos y demás, pero también ha habido buenos percusionistas dentro de, de toda la saga familiar. Sí, sí, pues eh, eh, mi padre tocaba la caja muy bien, mi hermano, el que falleció también, tocaba muy bien, muy bien... Eh, sí, eh, y con el bom, mi tío Narciso que era alfarero también de, de piedra tocaba la caja, pero pero muy bien, muy bien. Y yo a mi abuelo ya casi lo oí, pero muy poquito, muy poquito. Hablaban maravillas de él, de, de entonces de los dulzaineros que había en Valladolid. Y siempre querían tocar con él, siempre. Claro, porque no solo acompañó a a la familia. Sino que también tocó, en este caso tu abuelo, con otros dulzaineros de, de otras partes de la provincia, que también aquí en el disco nos hacen referencia nos hacen referencia a ello. Sí, sí, le, le, le, le venían a buscar para que tocara con ellos. y eh, Una vez, hasta yo escuché que en un. Eh, hicieron en, en Valladolid, creo que hicieron un. Eh, como un, un duelo de dulzaineros y. A ver quién era el mejor y lo llamaron a él para acompañar a un dulcineros, sí. Uh -huh. Pues si te parece, ¿eh? vamos a escuchar esta el siguiente tema, que la tengo aquí, la J2 de Pozo Antiguo, está titulada en el disco, en el corte 10, eh, en el cual podemos escuchar ahí como el, el percusionista se, se recrea redoblando la, la caja y demás. Y, y luego nos cuentas algo de, de ese de, del, del oficio familiar de, de Alfareros. Vale. que es de la, de la Mariloli por ahí la, la <risa> canción eh, claro, al final vemos aquí la cultura popular de, de la música cómo se meten en estas melodías pero claro, en el oficio ahora ya, no sé si queda alguno de alfarero en la familia si alguno sigue no, en el tema, no, ya no, ya no queda ninguno aprendió mi hermano lo que te digo el que toca el tenor de toro pero estuvo un tiempo con ello y al final lo dejó no le veía mucha salida y, y lo dejó. Se metió un García Vaquero a trabajar, lo que es la vida, Mario, ya sabes. Y, y, y, y lo apartó y lo dejó. Pero sí lo aprendió, ¿eh? Sí lo aprendió. También bueno, es un, un oficio muy bonito y difícil, ¿eh? No, no, no, no, no, hay, no hay escuelas, o sea hay que saberlo hay que saberlo bien algunas veces pues de pequeño no o de más mayor te llevan a hacer barro y todo parece muy fácil no es allí como si fuera saliera solo que puedes sin las manos pero hay mucha mucho detrás bueno por suerte en Tiadras se sigue haciendo el cántaro de novia y demás pero sí que es verdad que, que también al igual que la dulzaina la, la, la perpetuó la familia durante mucho tiempo cuando tal eh, el, la parte de la alfarería ¿no? y, de, y del barro, también hubo, hubo unos alfareros en toda la familia que también supieron mantener la, la tradición de la forma de elaborar y, y todas esas eh, formas también ¿no? de, de, de hacer las cosas dentro de lo que fue la alfarería. ¿no? Ya desde, bueno, leía aquí en el disco, desde al abuelo, incluso más para atrás, ya se trabajaba el barro. Sí, creo que viene más antiguo que la música. O sea, mi bisabuelo era alfarero y porque no era músico era alfarero y ya siguieron hasta pues esto hasta la hasta la generación de mi padre y de mi tío y esto uh -huh. y pero bueno ya os digo que, que sí que se ha seguido por ahí por, por la zona bueno de hecho hay un bueno hay un boom pero sí que es verdad que, que lo que es la alfarería ha seguido ha seguido trabajándose bueno, ¿alguno habéis enganchado alguna vez el torno? De la ¿Habéis intentado hacer alguna pieza o algo? Alguien se ha, se ha animado. Sí. sí, yo intentaba alguna vez hacer un cenicero y se me doblaba. Bueno, oye, ahora puedes decir que es arte de construido de este nuevo. Un cenicero, imagínate un cántaro. De nuevas fórmulas. Por eso. Vamos a ir poniendo recta final, porque ya llevamos una, una horita de, de programa y la verdad es que hemos visto una selección de, de 8, 9, 10 temas, pero de verdad os invitamos, hay 21 temas en, en este disco, que, que ya os digo que todavía sigue habiendo unidades, si no me equivoco, así que si llamáis al Consorcio de Fondo Musical seguro que podéis preguntar si todavía os podéis hacer con ello, pero muy importante es que ya está en las redes, es decir, este disco ya está en el YouTube del consorcio para que todo el mundo pueda, pueda escucharlo y son las fuentes que estamos usando hoy aquí. Eh, bueno, lo que hemos dicho, eh, Rafa, venimos atrás, pero seguís caminando hacia adelante con, con ese proyecto en el que habéis retomado con, con nuevos instrumentos la familia. ¿Qué tal qué tal la dulzainanfa adaptándose a los, a los instrumentos de, de la cultura clásica, vamos a decirlo así, saxofones? Bueno, pues al, al principio parece un poco, un poquito raro, pero luego al final, cuando lo escuchas, yo creo que va a quedar bonito, ¿eh? creo que va a quedar bonito. Uh -huh. y, y también, eh, mira, el tema que, el, el penúltimo, ¿no? Porque el último será el de cierre. Recording has stopped. Ah, mira, nos hablaba, nos hablaba el ordenador. Es muy moderno él. Eh, el último de los temas que, que elegía para dentro de, esta, de este apartado de la, de la grabación, que ahora va a volver a hablar el ordenador seguro, porque es así de majo también, eh, era un Recording is on. paso doble en el que veíamos un, una forma de, de telefonía en el cual eh, una dulzaina hacía un acompañamiento con la misma nota eh, a la melodía principal esto pues, se ve también en formaciones de metales y todas estas cosas, lo escuchamos si te parece y, y vamos tomando la, la recta final a ver si, no, si el ordenador no vuelve a hablar por su cuenta que, que de veces dice cosas solo <ríe> vamos a ver Venga. otra de estas canciones que también nos nos lo hemos pasado muy bien eh, tocándolas Sí eh, Estaba justo aquí y me decía que el micrófono estaba silenciado eh, Nada nos, quedan, nos han quedado muchísimas cositas de ver porque la verdad es que todo este trabajo discográfico y toda, toda la vida de la familia daría para 4 o 5 horas de charla pero bueno, que te vayan a ver allí por volver al bar del pueblo y que echen un, un, un vino por allí, ¿no? Y así ya, pues oye, que te pregunten todo lo que quieran. Aquí estoy esperando, cuando quieran que venga. Y nada, eh, Rafa, muchísimas gracias por, por este ratito que, que, que nos has dedicado a la hora de. No has dado tiempo a cenar, que venías de viaje. No, ahora, no, ahora, ahora cenamos. Ahora cenamos. El agradecimiento es doble por el esfuerzo. Y, y nada. Este ha sido el confino folk de hoy. No te vayas Rafa, ahora mientras terminamos luego echamos el parlao. Este ha sido el confino folk de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado por, por el chat y demás. Saludamos ya a todo lo pasado a todas las personas que nos escucharán en el vídeo a la demanda y en, eh, y en el podcast. Y este ha sido el disco de La Familia Pasalodos, disco editado por el Consorcio de Fomento Musical en colaboración no solo con Radio Nacional y el Fondo de Archivo de de Joaquín Díaz, si no me equivoco, está venido aquí, efectivamente, la Fundación Joaquín Díaz, yo también el Ayuntamiento de, de Tidra participó en este trabajo discográfico y, como decimos, todavía hay unidades que podéis, podéis disfrutar de ellas. Así que ¿qué ¿os parece si nos despedimos con una de las canciones que hace poco volvieron, hace poco, bueno, o relativamente poco, volvieron a estar en, en boca de los grupos de, de baile, que fue el Bolero de Pozo Antiguo, interpretado en este disco de La familia Pásalo dos, en la colección rasgos del, del consorcio de fomento musical. Este ha sido nuestro Confino Folk de hoy, 22 de febrero de 2022, Fecha Capicúa. Y con esto nos despedimos. Dentro de 15 días volveremos con otra cosilla. Muchísimas gracias a todos. Un saludito. Vamos con ese vídeo. Gracias. Adiós. Adiós.